Mari, Mari, compuche, compu weni, que hablamos acá, guiño, quimeltoin, quineque nemul, quineque zungun, quineque aukin, feita R pingelu. Te fachi nemul, ne hueca zongilain y rupanel, ma puzungun meo. Hola amigos, vamos a volver a enseñar una nueva palabra, un nuevo sonido, que se llama R, pero que en este caso no es muy complejo de pronunciar, pero sí eh, hay que tener presente la forma correcta. Y una de las formas más eh, conocidas, o dentro de una palabra más conocida, eh, que va a aparecer acá, es el saludo que normalmente nosotros emitimos. ¿Ya? Mari, Mari. Esa sería la forma de pronunciar, y aquí tenemos la pronunciación de la R, esta consonante. Mari, Mari. No es Mari, Mari. ¿Ya? O sea, se puede decir, pero la forma correcta en el nombre Mundi debe decir Mari, Mari. Ya que muchas veces nosotros hemos escuchado, y quizás lo más probable, usted también hasta lo ha dicho, es Mari, Mari. Mary Mary, Mary Mary, ¿ya? Ni Mary Mari ni Mari Mary, sino Mari Mari Tampoco es Mai Mai, Mai Mai Peñi, no es Mai Mai, es Mary mari Mary mari, mari Peñi. Hay personas que por su pronunciación eh, pareciera no pronunciar la i, como Mary mari Mary Mary, Mary Mary Peñi, pero es una pronunciación rápida donde pierde el sonido en este caso de la, de la i. Vamos a practicarlo con otras otras palabras como ruka, rangin, kure, kuri, rume, rakizom, ya. No es ni rakizom, ya. Bien eh, similar, como dicen algunos, a la de inglés. inglés simulando. Yo no sé hablar inglés, así que no podría decirle. Que, como es el sonido en inglés pero es como ya le mencioné mary mary vamos a repasar este sonido usando entonces la pronunciación que debería ser correcta mary mary cure eh, rumé, rakizom, cura ya